Hola, ahora vamos a mostrar una manera de construir fórmulas de alcanos a partir, a partir del nombre. Por ejemplo, si uno de los ejercicios que les envíe dice, escribe la fórmula del 3-metilexano, por lo tanto tienes que analizar las tres partes del nombre como lo dice la, la regla de la IUPAC. Entonces, 6, el hexano dice que la cadena base tiene 6 átomos de carbono. Hacemos la cadena de 6 átomos de carbono. Y contamos 1, 2, 3. En el carbono 3 ponemos la ramificación que es el metil. Completamos 4 enlaces para cada carbono. Aquí hay uno, entonces lo completamos con hidrógeno. Aquí hay 2. Aquí hay tres enlaces utilizados. El que le falta para cuatro un hidrógeno. Aquí hay dos, aquí hay dos y aquí hay tres. Si utilizamos la fórmula semi desarrollada, podemos utilizar también la fórmula de puntos. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 3 podemos usar aquí 1, 2, 3. Aquí le podemos poner. Son dos maneras de hacer. Vemos otro ejemplo. El 3 centil 2, 2, dimensil, pentano. Es un compuesto ramificado que tiene la posición numérica, el nombre de las ramificaciones y el nombre de la cadena base. Siempre basémonos en la cadena base que son, en este caso, el pentano. 5 átomos de carbono. Hacemos la cadena de los 5 átomos de carbono. Vemos, cuantificamos carbono. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 3 va a ir una ramificación etil. Etil significa que tiene dos carbonos. Esa ramificación, entonces, se los pongo de una vez con hidrógeno. Y en el carbono 2, puedo poner uno para arriba y otro para abajo, o los dos para abajo, no importa. Ramificación. Complemento con hidrógenos. Aquí le hace falta, para 4 lleva uno, para 4, 3. Aquí, este carbono no lleva hidrógenos porque ya está utilizado todos sus Enlaces. Aquí lleva uno, aquí lleva dos y aquí lleva tres. Hecho por pues la otra manera sería 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos 1, 2 y ponemos 1 y 2. O podría ser también así 1, 2, 3, 4, 5. Para acá sería CH3, CH3, CH2, CH3 maneras en las que se puede construir este el nombre, este nombre vemos otro ejemplo el 3-metil-1 1-propil ciclopentano, la base es el ciclopentano 5 átomos de carbono en ciclo 1 ahí tenemos en el carbono 1 podemos salir cualquiera como número 1. Este, podríamos decir carbono 1, carbono 2. Podemos darle uno para allá, 2, 3, 4, 5. O para acá, 1, 2, 3, 4, 5. No importa. Lo importante es que sea más cercano. Entonces, yo le estoy dando para este lado. A favor de las necesidades del reloj, 1, 2, 3. Por lo tanto, en el carbono 1 tiene propil. 3 átomos de carbono. Complemento con hidrógenos. CH2. En el carbono 3 está el metil CH3. Complemento con hidrógeno: aquí hay 3, 4. Aquí hay 2 para completar 4 enlaces de cada carbono. Aquí 1 y aquí 1. Otra manera de hacerse es así. O Así, un último ejemplo: el 4-isopropil etano. Aquí vemos que la ramificación no es propil, es isopropil, como venía en, en, el, en la explicación del video de las reglas. Hay una, una ramificación isopropil que se parece al propil, tiene tres átomos de carbono por su perfil propil, pero es parecido, eso significa isopropil. Entonces, la base es etano, siete átomos de carbono. Ponemos la cadena. Ahí están los siete carbonos que numeramos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el carbono 4 va a estar el isopropil, que es... Este, el isopropil, viene en la regla. Completamos con hidrógeno de la tetravalencia, los cuatro enlaces. Aquí son tres, aquí son dos, dos. Aquí nada más es uno, porque ya utilizó sus tres. aquí es dos, dos y tres. De puntos y líneas, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el carbono 4, 1, 2, 3, 4. Ponemos. O también. En el carbono 4. Da igual si ponemos la navegación para arriba o para abajo. Que son tres maneras de representar con las fórmulas de uno